¿Se quedaba bien? Yo creo que sí. Bueno, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con nueva reacción para ganar. Y esta vez vamos a reaccionar a otra batalla más de King Shintai, De la batalla final de Goku Vegeta, ¿no? Ya sé. de animada, así que vamos a reaccionar a este. Y a ver qué cosa graciosa o rara va a haber esto. Así que voy a empezar de play y vamos. Okay. No No. Entonces ahí en A par, bien. <risa> El otro instinto de partido. <risa> ah, wey. Acá. <risa> ah, <le llenre> la llevan <risa> <risa> ahí está. <risa> nah. <risa> Mi gol estaba... oh, igual ha estado. Bien. Ahí vale. No sé <sabía>, ahí? <hay> <risa> ¿Otra vez? Otra <risa> nah, voy a voy hacer... a <risa> ¿Cómo estaríais <pasa? ¿Hay> cinco? <risa> ¿Eh? <¿No> ¿Eh? ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> 我らが剣族我らがか<笑><笑><笑> <それともお前がこれから辿る未来か。それがお前だ。笑> ¿Me ha matado a su hijo? Katsubo. No, <risa> no era tan difícil, era. ¿Eh? <risa> <risa> ¿Eh? <risa> no, la música. <risa> la <Aplausos. risa> Okay, ya no hay más nada <risa> ok bueno la vamos a dejar hasta acá hay otras animaciones pero no hay, no tengo mucho tiempo así que creo que reaccionar en otra ocasión y bueno gente esto ha sido eh, la reacción de hoy dejar el video original en la descripción la verdad sí estaba bastante <risa> está bastante bueno y bueno entendí muchas referencias que hubo a mí me de gusta a bueno, dejar el video original de la descripción al animador Fishing Pie que creo que es italiano, ¿no? Ok, esto ya es raro. Eso ya en otra ocasión. Y bueno, gente, esto ha sido la reacción de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, compartido y suscríbete para más reacciones como este. Y bueno, soy yo, soy Ultime, y nos vemos. Bye.